Buenas gente, ¿cómo están? Estamos acá, un nuevo video para este canal. Y bueno, soy UsoUltimia, así que vamos a hacer otra video de reacción más. Creo que sea 25 de acá esto, <ríe> no sé. Y lo okay, que vamos a reaccionar a un YouTube hispano, de Raijet, que tiene muy buena edición, no sé, muy buenos posts, Así que vamos a reaccionar uno del precio de la, 24, de la 28 a puñalas, ¿no? Y así que <ríe> está bueno, así que vamos a reaccionar uno una vez. Y doy play y un cliente vino con un guión de tu Colombia, Colombia. El de la película <risa> La Guerra de los Putos firmado nah. por yo Pero tengo muchas chuchas sobre si eso o no real. Así que llamé a Steve <risa> para investigar su este, este hijo ¿Ah? de puta es este, mi este Bien, um... <risa> tenemos... <risa> um... ¿Está bueno Puta madre se me olvidó Me conoces y a la guerra de los trollazos Y esa fue la película con la que comenzó todo El estreno de tu hermana fue en mi caima Y George Lucas se <ríe> la estaba jalando en la calle aún En edición de sonido para futuros chistes Se fue de butas cuando él envejeció Muy bien me emociona guerra de las galal <risa> Lo primero que quiero hacer es <risa> enviar la verga Oh, qué bien Este es el punto <risa> que quiero ver Estoy pendejo <risa> Y lo segundo es que te lamento. en eh, un segundo La firma de George Lulvary <risa> Dio no. mucho a través de los años Afe, Era clara cuando <risa> justo y desordenada <risa> cuando él se suicidó no, Buenas noches Lo que busco básicamente es violarte con la mente <risa> Necesito sentirlo entero Sí, sin duda alguna hey, eres putazo. Bien, ¿y qué me dices de la firma? Creo que, que es puta. una firma. Estoy viendo con los ojos. Entonces llamé a la policía y lo ejecutaron. Era una orden! ¡El coño de tu madre! ¿Quiénes ¿Sí? son ustedes? mis órdenes! Yo no fui. ¡Me han mentido como mi novia! Todos los generales, los oficiales, no tienen genitales, son unos putos Todos los altos oficiales me la pelan como lo hizo Stahle ¡Ay, Fury travestis y Detecto una inestabilidad en tu próstata no. Eso puede activar un Sony Vegas Como el miedo de los putos humanos <risa> Lo olvido 28 veces, uña eh, eh. Eso, estaba escrito con su sangre en la pared Te acusan de hacer el trolazo Sabes que no se te permite asetijar la tula humana bajo ninguna circunstancia Si no dices nada, te haré un anal ¡No! ¡Cállate! ¿Me van a destruir, no es así? Sí <risa> solo di que lo mataste! ¿Me van a destruir el culo, no es así? ¿Quieren manosearte y buscar los problemas en tus bolas? ¡No! <risa> Ese, ese, ese, es lo único que les queda para matarlos a todos ¿Por qué quisiste besarme? ¿Qué van a hacer? ¿Dos gays? ¿Dos putos gays? <risa> Fui programado <risa> para puñalar divergentes como tú no. entonces <risa> sí te dije que no. <risa> Terminé Mi puta gracia ¡Puñala 8 ventiladas! Lal, querías asegurar sus tetas, ¿eh? <risa> ¿Acaso te sentiste junto? Wow, estaba cagando. Implorándote papel. Pero tú se tomaste una y hoy y hoy y hoy. Solo ti. ¡Gorro de mierda, pelotudo! <risa> Un homicidio. <risa> Esta mierda es una masacre. ¿No? Ya, ya está. Yo okay, que está bueno este. Vamos a continuar con otro. Como digo siempre, voy a dejar los originales abajo en la descripción. Bueno, vamos a reaccionar a este. De bueno, de que quiere jugar videojuegos. El anuncio que siempre aparece, ¿no? Aunque ya pasó dos años, ya lo siguen mostrando los anuncios. Yo okay, que vamos a reaccionar a este que creo que hasta ¿Quieres jugar videojuegos? ¡No! ¡God, please no! ¡No! Pues yo sí quiero. ¡No! Oye, qué rico. ¿Quieres un poco? Vamos a jugar League of Legends. ¿Te suena familiar? Debería. Es una verdad. verdad. Vamos a jugar League of Legends. ¿Te suena familiar? Debería. Es genial. Y es gratis. Para eso si te alcanza. Si tuvieras amigos, seguro ya estarían jugando. ¿Y tú qué esperas? Comienza a jugar y amigos de verdad. Te mostraré cómo funciona. Comienzas por elegir un Pokémon. Y créeme, hay muchos. Y si te gusta uno pero odia su pito. Y si te gusta uno pero odias de ese putito, no hay problema. Puedes matarlo. Quiero que mi Pokémon sea más como de anime. A eso me refería, Capier. Capitán. La verdadera diversión comienza cuando empiezas a jugar. La acción es épica y con límites, sin acción, con estrategia y sin diversión. Solo observa. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Te no, no. pillo, que pillo, te pillo, que pillo, te pillo, te pillo, que te pillo, pillo. No, ah, no. Cuidadito, cuidadito empérete, ¡Noooo! Está así. ¡No fastidies! No mames, hay muchas uh -huh. formas de vender pues, espadas, uh -huh. arcos, espadas, espadas, espadas, uh -huh. espadas espadas, uh -huh. aún uh -huh. tienes problemas? Uh -huh. Ve a la tienda y compra espadas Sé que solo es culpa de tu uh -huh. falta de habilidad y no tu inherente falta de amigos hay cinco espadas que podrás combinar Y más de cinco campeones y cinco objetos. Así que haz tus cálculos. Son como cinco combinaciones. Aunque soy malo en matemáticas, no hay problema si eres feo. Encajarás muy bien con los otros pendejos. Pero si quieres fideos, ve a la tienda y compra cinco cubitos de rico pollo. Pero si quieres ¿Eh? un desafío, este es tu lugar. Soy estúpido. ¿Eh? ¿Aún tienes problemas? Me vale, verga. Asciende oh. en las clasificatorias y perfecciona tu espada. Hablamos de aprender a cocinar, Mecmex. En lugar de aprender a cocinar, judíos, formarás parte oh. de esta enorme comunidad de mierda. La gente <risa> ama este juego. De hambre. Lo que trato de decirte es que de ama. No. <risa> Lo que trato de decirte es que ella te cambiará por otro. ¿Qué estás esperando? Vete a la perga. Rápido, este video ya casi termina. Todos los días llegan tragos nuevos. No permitas que te den por atrás. La diversión comienza ahora. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en el par de Bolivia. Esto es una mierda. Esto lo es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Bien. Lo que trato de decirte es que No me siento muy bien no. Espadas Ok Muy muy lenta la edición No sé, pero eh, Más o menos tuvo este Ok, vamos a otro youtuber hispano de bueno, quiero jugar videojuegos. Esta vez de otro youtuber llamado Epopet. Así que. Epopet. Así que vamos a presionar a este y a ver qué va. Okay. Oye, ¿quieres no. jugar videojuegos? Tomatilas. ¿Tomate? ¿Me escuchaste, pelotudo? Tomatilas. Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. ¡Tomatilas! Pelotudo de mierda. Quieres jugar videojuegos? Pues yo no quiero. <risa> Quieres venir? Vamos a jugar. Venga. Te suena familiar? No. Quieres jugar? Jug jugar en el infierno. Si tuvieras amigos, seguro ya estaría. Pero qué. <risa> Comienza a jugar y haz amigos de verdad. ¡Venga! Comienzas por elegir un campeón y créeme hay muchos. Supongo que ese me agrada. Madre mía. Quiero que mi pene sea más como de anime. A eso me refería caballero. La acción es épica y sin límites, con límites, con estrategia ¿Ya? y límites, con chazuz, macre, con estrategia y todo. Solo observa. Escucho fuego. No fastidies que se me quema la casa otra vez. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? No no no no no no no no no no mi casa. No, mi casa tío. Hay muchas formas de vencer al enemigo. Espadas, arcos, espadas, espadas, Papá. espadas. Ya. ¿Aún tienes problemas? Mátate. Ya mujer bueno. Mátate. ¿Aún tienes problemas? Ve a la tienda y compra espadas. No hay problema si eres casual. Encajarás muy bien con los otros arcas. Pero si quieres jugar videojuegos, descarga este rar. Desciende en las clasificatorias y perfecciona tu pene. Hablamos de personal, solo que en lugar de aprender a cocinar o de aprender a cocinar, lo harás en. Llueca. Prioridades. Solo piensa en la pera. La gente ama este juego. Recuerdas lo que es mamar? Yo no es mamado nada en años. Nada nada. Na, na. Lo que trato de decirte es que ella no te ama. <risa> a Aún tienes problemas, ve a la tienda y compra Amigos, de verdad, la wow. diversión Comienza ahora <risa> Oye tomátilas. <risa> ok <risa> Que creo que Vamos a la casa y no será muy largo Este video, yo que hay gente Este ha sido <risa> el YouTube hispano Del anuncio este de que juega videojuegos Y ok, sí, todo está muy bueno Especial, este último si está Mucho mejor Ok, gente, esto ha sido todo. Soy José Ultimate y nos vemos en la próxima video reacción. Bye.